Usted ha formado una carretera, un camino. Siempre se viaja, se sale, se viaja, viaja. Siempre vos van a viajar, viaja, Es arribar a las proximidades de un acontecimiento poco menos que mágico. Es remontarse a los inmemoriales tiempos precolombinos del imperio de los Urus, empaparse los ojos de un cielo inmensamente azul, lleno de nostalgias de mar, y asistir asombrado al milagro de la supervivencia, y el abrazo de cosmovisiones antagónicas fundidas en un colorido, profundo e inagotable tesoro histórico, folclórico y cultural. antes del arribo español y la cristiandad, en el extenso territorio delimitado al sur por el desierto de Atacama, al norte por el valle de Arequipa, y al este por el río Cotagaita, los pueblos de origen urus, o chulpas, establecieron su morada, seducidos por los grandes lagos y las olas marinas. La mayoría de ellos, convertidos hoy por la erosión y el tiempo, en salares, desiertos y páramos desolados. Allí emigraron luego de que grandes bolas de fuego, lanzadas por el sol, los obligaron a dejar las primeras viviendas en las colinas de los cerros del norte, y allí resistieron los sucesivos intentos de dominación de Aimaras y Quechuas. Posteriormente, durante la colonia, al fundarse en 1606 la villa de San Felipe de Austria, hoy capital de Oruro, empezaría a conformarse gradualmente, en un proceso singular e irrepetible, la peculiar aventura humana que determina el carácter único y múltiple de la identidad cultural del pueblo orureño y su fiesta de carnaval. La minería en Oruro ha configurado, históricamente, mucho más que una mera actividad económica. Ha generado una decantada y compleja organización sociocultural y ha marcado, a golpes de pico y barreno, la evolución y el desarrollo de una sociedad mestiza y cristiana, que oculta bajo sus rasgos fisionómicos y los restos de su arquitectura colonial las antiguas tradiciones de Urus, Aymaras, quechuas y negros. Pronto las minas fueron consideradas el hogar de su país. A pesar de las frecuentes flagelaciones y la crueldad explotadora, los mitayos descubrieron la ambigua protección del tío, el dueño de las riquezas contenidas en socavones y galerías mineras. Lo adoraron y quisieron ganarse su generosidad con ofrendas de coca, alcohol, y tabaco antes de empezar el trabajo y regalándole una selección de las piedras más preciosas y brillantes luego de concluida la faena esta deidad antropomorfa representada frecuentemente exhibiendo una sonrisa que fluctúa entre la avidez y el sarcasmo con las manos y piernas abiertas rodeado de minerales e infundiendo sensación de temor a quien lo ve asoma a la superficie una vez por año, entre febrero y marzo. Será entonces cuando decida implacablemente sobre las vidas que se conservarán y se perderán. Bueno, aquí tenemos la imagen del tío, donde el tío personifica al diablo, ustedes lo pueden ver, lo pueden ver observar, como aquí el tío está sentado, donde ya desde la colonia, los señores trabajadores mineros siempre han estado ellos con la idea de que siempre ha habido aquí un tío, de que siempre están dando por todos los sectores, observándolos algunos trabajadores, y algunos cuentan, algunos trabajadores cuentan que ellos han tenido un contacto, o lo han visto andar, o lo han visto en algunos socavones caminar, ¿no? Esta sociedad aluvional y rígidamente estratificada hubo de ser cohesionada por un sostenido trabajo de catequización y enseñanza de la cristiandad y sus promesas deslumbrantes de un más allá redentor de las miserias inmediatas y los cotidianos padecimientos de negros, aborígenes y mestizos. Las representaciones teatralizadas de la dogmática católica llegaron al pueblo a través de los autos sacramentales, gracias a estas escenificaciones callejeras de gran colorido e impacto visual, los antiguos dioses telúricos y sus ritos paganos pudieron sobrevivir, mimetizándose en el fasto y la pompa de la religión oficial, la virgen, el diablo, y los siete pecados capitales fueron puestos en escena innumerables veces. Para ello, la iglesia apeló a cuanto recurso teatral y simbólico pudo recurrir. Tridente, cuernos y botas para Satanás, polícromas máscaras para diablezas y ángeles, ...y sombrías túnicas negras para la muerte. Las representaciones desarrollaban un argumento elemental, polar... ...maniqueo y planteado en forma de lucha de principios contradictorios... ...bien y mal. Ángel y demonio. Noche y día y apoyado por las fabulaciones en torno a animales de gran fuerza expresiva como osos, toros, víboras, sapos y cóndores. La iglesia concentraba sus esfuerzos de catequización hacia comienzos del siglo XVI. Según informa Guaman Poma, la Corona española decreta la prohibición de los bailes y la ejecución de música indígena, por considerarlas atentatorias al régimen y tendientes a crear ánimos conspirativos y el seguimiento de organizaciones de resistencia política y cultural. De ese modo, toda fiesta y expresión místico o folclórica, nativa de los indios, negros y mestizos, debía ser autorizada por las autoridades de la iglesia cristiana, bajo el pretexto de evitar los excesos con vino y chicha, y los desenfrenos orgullosos de las masas subjugadas. tan antiguo que viene desde antes de Cristo, que nació en Grecia, pasó a Roma, se regó por Europa y los españoles importaron también a América Latina, eh, no tiene nada que ver con el sábado de entrada. Entonces, como ya había estos traumas ¿no? eh, en la mente, en el corazón, en el alma del pueblo originario, y ellos vieron que los españoles se daban licencia tres días al año para un desenfreno, para hacer cosas que usualmente no se hacen, para enmascararse, para eh, embosarse, para bailar. Eh, entonces ellos no participaban en este carnaval. Eso lo deja muy claro un famoso historiador orureño, don José Hermo Murillo Bacarreza porque para ellos la danza eh, era algo sa algo sacro, no era una diversión, como es para nosotros, unos bailan, otros miran bailar, en cambio el pueblo originario bailaban todos, grandes, ancianos, jóvenes y niños, porque era algo cultual, de contacto con la divinidad. Durante las primeras décadas del presente siglo, se consolida en Oruro el deslumbrante fenómeno folclórico, cultural y antropológico del carnaval. Como síntesis exquisita de historia, religiosidad, memoria y fe, y como expresión viva y latente de las ironías del destino sobre un pueblo duramente golpeado, por ambiciones descomunales y opresiones inhumanas. Toda la experiencia vivida se agolpa y se vuelca a las calles en una marea humana que reelabora y sublima mitos, leyendas y sucesos históricos en días inolvidables, consagrados por entero a la manita del socavón, cuyo santuario, situado en las faldas del pie de gallo, es la Meca y el norte que conciliará y abrazará el fervor popular milenario subyacente, tras máscaras, disfraces y trajes, congregando en su seno a los pueblos, comunidades y ayus más distantes y olvidados del departamento de Oruro. La fiesta del carnaval y sus expresiones concomitantes son el eje ordenador del calendario de los habitantes de la ciudad del Pagador. Cada año, a comienzos del mes de noviembre, con el primer convite, se reinicia el ciclo fecundo que vitaliza y renueva el fervor y la alegría por la devoción a la Virgen de la Candelaria. Desde entonces, fraternidades y comparsas pasantes y bailarines virtuosos y contrabandistas hombres y mujeres niños y ancianos se obsesionaron por cumplir su promesa con la Virgen y lucir para la entrada atuendo inverosímilmente concebidos por invisibles y sabias manos artesanales que atesoran una sabiduría milenaria que resiste la producción vacua de la industria mercantilista tercera generación de mi familia de mí, mi abuelo era el que ha llegado a aprender eh, como primero primera tzana de mi familia posteriormente fue mi padre y así sucesivamente yo ya vengo con la tercera generación ya sacaron novedades diferentes, no es, no es una sola clase cada año el año que va pasando siempre hay innovaciones hay diferentes clases de, de máscaras de diablo también moreno, puede ser tobas, osos, todo es relacionado al folclore. Así que de esa manera vamos desempeñando nosotros las máscaras con más habilidad, nuestras ideas. Destacándonos siempre para que el señor, los señores visitantes y los turistas tengan pues una satisfacción al admirar nuestros trabajos que lo hacemos bellamente. Esta es una máscara de, de achachi o sea, del jefe de los morenos. Este, esta máscara tiene muchas figuras, es, son casi como unas leyendas de Oruro. Tiene sus tradiciones, aquí tenemos la víbora, tenemos la hormiga, tenemos el sapo en la lengua, así que como también el minero, que es muy representativo eh, en cuestiones folclóricas, que ha sido los primeros danzarines en Oruro. ¿no? Y así que de esa manera. esta máscara se va a lucir ahora en la entrada del carnaval de este año. Esto viene a solicitar con tiempo, que este trabajo nos lleve en realidad muchas veces un mes, hasta un poquito más si es posible, todo de acuerdo al tiempo. Nuestros clientes vienen con anticipación a hacer este sugerido de trabajo. sus solicitudes entonces todos nosotros estamos ya preparando para los clientes. Diabladas y morenadas, tobas y tíncus, en número año a año creciente, Estimulan la creatividad y el alarde de pedrería, encaje, tallado y fastuosidad de artesanos y artistas populares. Consagrados por meses a una labor de minuciosidad exasperante, entregarán a la china su pay, al moreno o al achachi para el goce efímero de las miradas de curiosos y turistas. Arremolinados en las calles durante cuatro días de música, cerveza, devoción, danza y reencuentros con lo más profundo e inextinguible de la humana condición. Pasado el último convite, se ingresa en la recta final que desembocará en el carnaval. Desde la amplia avenida 6 de agosto hasta la magnífica y circular planicie de la Plaza de Portón, frente a la iglesia, hay unos tres kilómetros, sinuosos y coloridos, rematados en la escarpada ascensión que conduce al santuario de la María. anterior a la entrada, se celebra el Anata, festividad de origen aymara, que congrega ailes y comunidades vecinas a Oruro, como Cantón, Peñas, Sulcabi, Curaguara e Inquisibi de la Paz. La fiesta concebida como un juego es de estricto carácter agrícola. Los grupos acompañados con parqueadas y moceñadas visten ropas coloridas adornadas con esos productos agrícolas de los que esperan tener una buena cosecha. Se minan al borde del trayecto de las comunidades, desde la plaza Walter Con hasta la avenida Cívica. Última posta y escenario para la realización de demostraciones coreográficas y rituales devotos ofrendados ambiguamente a la Pachamama y la Virgen del Zocadón. hacemos con nuestros productos y nos alegramos para que Dios nos bendiga y que nuestro producto sea mejor que el año pasado. la entrada del carnaval, también llamado Antruejo de los Andes, espectáculo que alcanzará creciendo su clímax hacia el mediodía y el resto de la tarde. Todos los esfuerzos y expectativas de un año de dificultades y estrecheces serán desahogadas y volcadas a la Calles como penitente muestra de amor, fe y devoción a la Virgen de la Candelaria. Todos los grupos por igual, a excepción de los cuestionados y profesionales grupos de caporales exhibicionistas, lucen arrebatados por la obsesión de llegar a los pies de la mamita para poder cumplir y renovar la promesa efectuada años atrás. Y agradecerle la protección y los favores recibidos gracias a su bondad. Alicia Golpan y Cualita, sostenidos por el tintineo de matracas e imponentes bandas musicales, los antiguos mitos y leyendas precolombinas, la fe cristiana y las irónicas miradas retrospectivas a la experiencia colonial. Los marginados de la historia se redimen burlándose de los pizarros y los almagros, sumiéndolos en el vertiginoso vértice en el que danzan yustas, osos, esclavos, terratenientes, doctorcitos de barba y levita, niños morenos, Chachis, ángeles de tez mortecina blandiendo espadas flamíferas, negros ayeros, diablesas de pelo anaranjado y fisonomía exuberante, monos, gatos, quirquinchos, guindas, jiracatas y cocales. <risa> Comerciantes, prestes, pasantes, universitarios, autoridades políticas nacionales y comunarias, desocupados y albañiles, transportistas y jugadores de fútbol, hombres y mujeres que, tras unas ocho horas de danzar sostenido por la caprichosa geografía del centro de la ciudad, llegarán a postrarse de rodillas ante la Virgen majestuosa. Oh, my God. calles, la incontenible algarabía, surgida desde las alegrías y estimulada por los danzarines callejeros, acaban por contagiar al más indiferente. Fotógrafos, camarógrafos y demás medios de prensa sucumben al influjo dantesco del colorido y la música. Algo más profundo, como un fuego íntimo e inmemorial, agita los corazones de propios y extraños. Aunque nadie es extraño a esta fiesta que convoca multitudes de botas de peregrinos venidos de todo el país y el mundo. sostenida por la tremenda fuerza alegórica y musical de la Diablada y la Morenada. En estas dos expresiones se resumen las principales singularidades del fenómeno cultural. La Diablada es una refundación de los autos sacramentales, enriquecida por la fusión con los elementos religiosos y cosmónicos. ...de la tradición URUS. Los numerosos grupos de diabladas, año a año, compitiendo por innovar en los detalles de coreografía y vestuario, avanzan en dos columnas, encabezadas por osos y cóndores, y el arcángel San Miguel. Representado con yelmo, espada flamígera y escudo. Siguen Lucifer con su máscara y su capa roja. Y la China Supai, que exhibe una máscara de ojos picarescos y libidinosos. Y pollera con reflejos bordados y franca expresión curiosa. Las máscaras recuerdan la destrucción del pueblo Urus, ordenada por Uwari. Están recubiertas por las cuatro plagas. Sapos, hormigas, víboras y lagartos. Los frecuentes dragones no son sino magnificaciones teatrales de la víbora. La lengua del diablo a menudo presenta un sapo cautivo. Mas este diablo no es Lucifer, sino su padre tío de la mina que sale a la superficie durante las fiestas de carnaval todos los diablitos menores que secundan un cuerpo de diablada tradicional como la urus o la ferroviaria son evocaciones de origen aymara al señor del subsuelo minero conforme evoluciona la coreografía se asiste a la viva representación de la batalla entre el bien y el mal. La victoria de la virtud sobre los siete pecados capitales: soberbia, ira, gula, pereza, avaricia, y envidia. en el Alto Perú. Hoy constituye el monumento melodramático más querido y respetado por el pueblo orureño. Sus magistrales contornos múltiples facetas son resultados del genio popular que ha sabido amalgamar, tras una música melodiosa y de fuerte base rítmica, una estética que excede la mera coreografía para hacer una ritualidad. Un análisis de revisionismo histórico y la burla póstuma de los vencidos y humillados. El moreno luce un atuendo coronado por circunferencias de diámetro variable, que evocan los toneles de vino y las túnicas usadas por los esclavos en los viñedos de yungas. <risa> antes usaban cadenas en los tobillos más han sido reemplazadas por las matracas de madera recubiertas por caparazón de tirquichos los grupos de morenada más tradicionales y numerosos como la morenada central o los cocanis están encabezados por capataces o caporales severos e implacables que bailan agitando amenazadoramente un látigo. Les siguen los reyes morenos y los achachis o achachidas, divinidades menores de la teología andina, versiones modernizadas de la tradicional China morena que antaño acompañó el destino de la masa de esclavos negros. ocho horas de danzar sostenido por la caprichosa geografía del centro de la ciudad llegarán a postrarse de rodillas ante la Virgen Majestuosa entonces las bandas callarán o entonarán desgarradoras melodías que tras reverberar en las viejas paredes del templo sacudirán el alma de las promesantes suscitando hondas lágrimas conmovidas y felices frágilmente humanas, deslumbradas ante la omnipotencia de los insondables y eternas divinidades que rigen el curso de sus vidas, el semidios Huari, Jesucristo y la Virgen del Socavón. fiesta, agotados por el trajín de nuestras cámaras y equipos, nos permitimos una nostálgica mirada al singular espectáculo vivido, el más rico, profundo y misterioso carnaval del mundo. Recordamos los rostros amigos, sus trajes y disfraces, la súbita transformación de una ciudad tranquila y modesta que durante el año solo estalla con los triunfos de San José. Y nos volvemos a asombrar con la espera del alma, entre el sábado de entrada y el domingo de carnaval. sumidos en un trance de místico fervor deambulan de un lado a otro meciéndose con los sones de las trompetas y los golpeteos de la percusión de las bandas confundidas en una polifonía ecléctica es una suerte de competencia de resistencia hacia el final solo una banda se impondrá sobre las otras y su música se esparcerá victoriosa por el aire puro la plaza del folclore. Vaya a buscar api con sopaitillas, ranga, fricassé o rostro asado. Será entonces cuando la luz haya vencido a las tinieblas, cuando una nueva alborada inunde el corazón del pueblo orureño. Para que todo suceda como era en un principio, cuando el verbo de Dios impuso el coro de la luz sobre el caos. La tenía